El día de hoy se llevó a cabo la asamblea de empleados y se le dio un voto de confianza al señor director luego de que querer votar un turno en la asamblea y expresara de manera responsable y de frente a los trabajadores las intenciones de resolver las problemáticas de los trabajadores. Ese compás de espera se estará dando hasta a finales del mes o a mediados cuando los empleados cobran en la UAS que luego veremos qué resultado tuvo el cobro de este mes con la situación que presentan los trabajadores. Entonces a partir de ahí estaríamos dando respuesta a la lucha nueva vez o estarían entonces los trabajadores conformes con algunos, con algunos casos resueltos en su gran mayoría como se está trabajando en este momento. Así que esperamos que las autoridades asuman de manera responsable y que este voto de confianza no sean van y que vengan con beneficio para los trabajadores. ¿Qué están pidiendo los trabajadores de la universidad? Mira, se está exigiendo, porque los trabajadores sigan lo que les corresponde, el pago de días feriados para los compañeros de seguridad, el pago por incentivo de porte de alma para la seguridad, las adecuaciones, que son aquellos casos, o reclasificaciones también, son aquellos casos que los trabajadores representan un trabajo en un área, pero que en su salario no lo representan, entonces cobran menos que lo que trabajan en el área que representan. Tenemos casos de dos compañeros que históricamente están luchando para que pasen a la carrera administrativa y otros casos más como las justas promociones.